Ok, eso aquí es... Uh, va a ser otra casa que, que vamos a remodelar toda la, toda la casita. Uh, como vemos por aquí. así no se sé si ve la casa. Vamos a cambiar sofit, uh, siren. Apenas a... Uh, esta casa me toca... Me toca renovar todo. Está cayendo. El, está cayendo el sofit por allá. El pis, el... el Ruge ya está caído tiene que ir levantarlo. El ruge ah. ayer vino viene el ayudante el, el trabajador que va a hacer todo este trabajo que estaba un aquí estaba un este un porche para carro pero ya lo, ya lo tumbaron ahí quedó quedó toda la toda la basura por acá Ahí está una puerta de la entrada. Ya lo quitaron. Esta es una puerta... ya no puedo pasar por ahí. Esta la puerta aquí. Esta la... está la otra por, aquí. por ahí. Entonces vamos a poner esto aquí todo alrededor, aquí. Esta casa. se ve toda la casa se, se, se ve todo eh. todo ah. todo fuera ese ladrillo ya se está ya se está este rajando o sea, tengo que este, cambiar todo quizás otra ladrilla la de aquí está todo aquí y ya se está cayendo el está cayendo el sofit por ahí eso vas a bajar todo eso vamos a dejar listo limpio ahí. y listo vamos a, a dar un tour dentro de la casa, la casa está fea ¿verdad? pero lo vamos a renovar hoy no hay luz va a tener que traer una planta para para hacer todo para poder trabajar porque si no, no se puede, no se puede trabajar sin, sin la planta, sin luz pues este árbol lo vamos a cortar creo porque... ahí viene, a ver, ¿qué trajiste? pan pan de cebado pan de trigo Está laqueado, no tengo miedo de entrar. se ve adentro, oh, ya lo tomaron todo adentro. Hmm. Se ve adentro, sí. Tiene que llamar el dumpster entonces. No, ya lo bajaron todo, todo, todo. No, no puedo entrar, quería entrar ahí, pero ya no. Se ve que no puedo. Así está. Mucha basura, los Muchachos se ven. Uh, se vinieron como un tornado, puedo bajar todo. Aquí andamos, hasta los muchachos llegaron los. Los meros, meros. El Gais, se llegó el Gais el zapato de constructor. Llegó el Enrique y este, todo un error Vamos a quitar software todo esto. Cuando se va a terminar la, la casita, entonces voy, voy a tomar una foto cuando está terminada. Ahorita todo está. Todo está este así, bien feo, pero va a quedar bonito. Saludos.